Muy buenas tardes, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien? Pero que me miran así, que tengo de raro. ¿No son mejores? ¿Estás bien? ¡Ah, Obama! Estás más oscuro que de costumbre. ¿Te hiciste algo, no? ¿Por qué? ¿Tengo algo raro? Yo me siento como siempre. Tengo... Tengo algo raro. Estás más linda hoy. Ay, gracias. Unos ganas tienes de carillarme la tuya. Ay, mi cabeza. ¡Ah! ¿Qué me pasó? ¡No! ¡Devuélveme mi cabeza! Me va. Chicos, ya fue. Estoy cansada, me voy a convertir en VTuber. Bye. Ay, hola, soy VTuber. Ahora sí soy VTuber. ¿Qué onda, mono? ¿Todo bien, mono? ¿Qué onda? ¿Qué pasa acá? ¿Estamos todos, mono? ¡Hola! El día de hoy vamos a hacer una reacción a los mejores animes de este mes, ¿sí? ¿Qué hago? Dios mío, ¿qué hago? ¡Aaah! ¡Aaah! No se me abre la boca, boludo ¿Por qué a las YouTube no se le abre la boca? Apenas se le abre, o sea, tengo que gritar O sea, yo entiendo por qué las youtubers salgan así Porque tengo que gritar para que la boca de esta se abra Tengo que gritar ¡Ah! ¡Ah! que de Pixar aparezco, viste, esos personajes? Que te aparecen en los ads al costado que dice No durarás ni 5 minutos con este juego Y la cara del personaje de Disney Tito, poner la cara tierna ¿Por qué si me parece que tengo cara drogada? ¿No No tengo cara drogada Pero ya en serio, ¿por qué no pone su verdadera forma? ¿Esta es mi verdadera forma? ¿Quieres ver mi verdadera forma? Pues vale, esta es mi verdadera forma ¿Estoy reanimé, boludo? ni ¡Me da miedo! Esta es la tita para menores de 13, la que canta canciones que inspiran a los niños a ser mejores personas. Hay filtro de todo tipo igual. Hace igual que quería hacer esto. Bueno, esto de anime face, fine face. Esto es el anime face que me puedes hacer. ¿Y esto? Ah, ¿qué personaje soy? Como que no para, no para. Ah, ya no me no yo no me no está, listo, ahora quiero hacer un anime de verdad. Ay, ¿verdad? Hola, <risa> ¿verdad? Hola, ¿verdad? Hola, ¿verdad? Hola, ¿verdad? No, para. Como me dijo algo a mi nariz. Como que me quisieron achicar y terminó quedando como que tengo tres narices arriba. Tengo algunos en favoritos, que fueron mis favoritos, como este. Hola chicos, ¿cómo están? Me veo sospechos. así ¿Ah, sí. ¿Qué sospecha en tu boca? Amigo. Oye amigo, espera. Oye, no te bajes la bragueta, ¿qué te pasa?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 mi Estoy aquí solo en este cuarto tan oscuro. Necesito amigos. ¿No quieres ser mi amigo? Oye, vamos a escuchar un poco de mi romance químico. Oye, pero no ese tipo de romance químico. Dije químico, no quimioterápico. Bueno chicos, el Mudae da Cáncer. Hoy vamos a profetizar el por qué no tienen que usar jugar al Mudae. no jueguen más al Mudae. Pues el Mudae da Cáncer. Matragante con la negra. ¡Ah amigos! La tengo revenosa. <risa> ah. <risa> que gracioso. Hola, chicos. Tengo hambre. Ay, aquí veo una pesta rica ratita, una semilla. Cae de nuevo viejo, te noto un poco añejo. Para este es el mejor. Amigo, no, qué feo, salí. No. no. ¡Niau! Yo soy tu gatita, tu gatita Así que explota como dinamita, soy gata y araña Arañame el corazón No te, te guía por la distancia Mucho cuidado con la desilusión Yo quiero sentirte pegado, pegado como este reto. No aguanto más ¿Qué más tengo? <ríe> Pop sos Matías Candia Bueno, cambié la música lo tomo El típico meme, el de el, el, el Cheto. ¿Qué pasó? ¿Me contás? No, boludo, esa flaca está, está re enamorada de mí. No, me con... ¿Qué, qué, te dijo? ¿Qué te dijo? Lo que dio esa flaca no tiene nada que ver. No, no, no, no. Dice nada que ver. What's up? What's happening, amigo? Ay, ah, a esto. Yo cuando voy a tirar chistes sobre tu vieja. Tienes cáncer, Andy. Me voy a volver a hacer un personaje de Disney. Debía volver a ser este personaje tan sexy de Disney. Así ah, estoy fachera, ¿eh? Es Elsa, pero como un en sangre. Claro, sí. Las princesas de Disney se cansaron de trabajar para Disney y ahora están escribiendo. Elsa de Merlo. ¿Por qué en la miniatura me salió una tita pelada? <risa> es que tenía cáncer, Andy. Hola, me doy una pregunta, Micra. Ya nos llamamos el uno al otro, pero ya que en los últimos días hemos estado viéndonos con un contacto visual muy corto, pero continuo. ¡Qué tensión hay en ese ambiente! Como con contacto visual. Muy corto, pero continuo. Como... ¡Ay! ¿Por qué? Ñañara. Confesate, man. Total. Él... No, ya lo tenés. Pero... Pero... Claro, sí, ¿no? Están en el modo bubu. Claro, sí están en, en modo bubu. Y mirás, no sé. Yo le hablo. <risa> Primero, fíjate si tenés química hablando. Porque mirándose cualquiera. Pero igual depende. Porque tipo, depende de la edad. Cuando sos jovencito, tipo, una mirada dice todo. Cuando sos grande, una mirada es... Yo voy a mirar a este pelotudo. Ay, me pone nerviosa, voy a mirarla. <risa> Yo voy a intentar, pero no me contestó. Creo que es. Y aprender lenguaje de señas. <risa> eh, eh, ¿Qué onda? Si ah, te estás borracha, nada. No. No, nada, estoy. Le enví con mi mensaje si no me contesta. Seguro le gusto. Capaz es lesbiana. De grande directamente no ves. Claro, de grande estás enfocando la vista en una persona. Estás así tipo. Pero porque estás tratando de enfocar la vista. No es que te la querés levantar. Me denuncié y me puse una perimetral, seguro me ama. Ay, ¿qué le pasa esto raro que me mira así el chabón? Amigo, ¿pero qué onda? Quiero, estoy tratando de saber si es un metalero o una mujer. ¿Sale Netflix? ¿Sale Netflix? Ay, por favor. Ey, ¿te parece si vemos Disney Plus? <risa> <¿tú eres? risa> me puso raro la propaganda de Disney. Dale. Sí, el y un montón. Netflix fue vana, papá. Cuevana. Amigo, ¿cómo les gusta la tu? Este Disney sí me gusta, Disney la naranja. No durarás ni cinco minutos con este vídeo. ¿Decís que si le mando este clip ella acepta? Pa, a mí que sí. Me imagino yo no te diciendo, mi vievito fiu, -fiu". De en de aquí, Como un piano no de vainilla. Russia may